Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar revisando un par de noticias que acaban de salir Estamos aquí en la página oficial de The World of Tanks Bien, en la web oficial, por supuesto, como no puede ser de otra manera güey. Bueno, escúchenme, acá tenemos una, mmm, dos, oh, tres, cuatro, cinco novedades que vamos a estar repasando de manera muy rapidita voy a dividir el video básicamente en dos cuestiones primero, sección noticias, que estamos acá viéndola y segundo, eh, que quería comentar algo rápido, pero tampoco que puedo decir mucho lo que pasa es que estoy tan emocionado que necesito decirlo eh, si no, no sería youtuber, YouTuber. entonces, eh, bueno, eso pero bueno Primero, concurso que salió ayer de la fragua al foro, chicos, edición sinister. Edición siniestra, bien. Saludos comandantes. tu misión principal en World of Tanks es destruir cosas, pero también te damos la posibilidad de crear algo, o por lo menos demostrar que tienes cierta creatividad. Nuestro concurso de arte mensual de la fragua al foro es la oportunidad perfecta para demostrar tus habilidades creativas. Bueno, acá tenemos composición... Eh... Titan Jr. puso un IS-4 en un ambiente que helaría el, el corazón de cualquier tanquista. Acá están algunos de los modelos. Eh, cabronazo hizo un divertido GIF. Estuvo, estuvo bueno. Eh, Gamer Warfare también, por supuesto, ha participado. Y yo los invito realmente a que participen porque está, está muy bueno. Eh, mira, en este caso el premio es... Eh, un Turtle MK1, 5 días de cuenta premium y un pack de potenciadores. Eh, por este trabajo, Valentine 2 se llevó. Eh, Leonardo FLC retrató una complicada trama siniestra de Halloween. Bueno, nada, eh, van acá abajo de la fragua al foro. Y después los contribuidores, o sea los contributors, por decirlo así, y los... Eh, voluntarios de la comunidad, somos los que votamos eh, eh, con respecto a esto, ¿no? a, sus, a sus creaciones. Bueno, después eh, tienen acá una oferta en la tienda Premium, que es el T78. Por lo general no soy mucho de nombrar las ofertas de la tienda Premium, lo dejo más eh, a libre al vidrio de cada uno, pero este está bueno. O sea, si no tienen el Hellcat y la verdad es que no tuvieron la posibilidad de sacarlo... Yo creo que este es su tanque, es bastante, bastante similar. Es, se podría decir que es una mezcla perfecta entre el Hellcat y el T25-2, que es el que le sigue, el Tier 7, que es un poquito más blindado, un poquito más pesadete, pero tiene la misma, digamos, es bastante, bastante similar, ¿no? Pero la verdad es que este T78 es muy parecido al Hellcat, así que... Eh, fíjense que está, que está bueno Después acá tenés un Skoda T27 Que es el autocargador Tres tiros, recarga en veintipocos segundos La verdad que no está nada mal Yo lo usé bastante bastante eh, Para Para línea del frente Bien, eh, lo usé un montón Y la verdad es que me dio muy buenos resultados A ver, es un tanque blando Con una movilidad relativamente buena para hacer un medio Digamos, no es un ligero Pero se mueve bien por el campo de batalla eh, tal vez se hace un poquito medio espeso, por decirlo así, en terreno blando, pero más allá de eso se mueve bien. Lo que sí, eh, bueno, trata de jugarlo en una segunda línea porque es de paper, es de papel, no tenés mucho más que hacer. Cuando te ven estás en el horno porque te van a entrar casi todas. Puedes rebotar algún tirillo, pero salvo que juegues contra tu tier o tieres inferiores, ahí puede ser que rebotes más. Si salís con tier eh, 9 y 10 estás complicado Porque eso es un medio y no tenés mucho eh, que hacer ahí. Bueno, después el tema de menú del clan y actualización del WOT. Bueno, acá tienen, eh, por ejemplo, esta noticia tiene que ver con el hecho de los que tienen clanes y los que manejan clanes, los que son oficiales de clanes, van a poder directamente, eh, sin entrar al juego en sí, eh, van a poder activar reservas personales. bien eh, Ya sea de créditos, de experiencia de combate, de experiencia libre, de lo que fuere. Eh, lo pueden hacer desde el menú del, del de cliente bien así que está bueno eso está buenísimo te ahorras un paso digamos eh, no hace falta que entres al juego capaz que te dicen che mira estamos jugando escaramuza, fíjate si no puedes antes tenías que entrar activar las reservas salir era un quilombo y a ver si estabas en el trabajo era bastante complicado pero ahora directamente con, desde el menú de cliente de WOT lo puedes hacer así que está bárbaro está buenísimo todos los que tengan clan, eh, métanse de lleno ahí porque está, está muy buena la noticia. Yo no tengo clan, así que nadie me quiere. Uy. Bueno, eh, desafío de juego. Eh, no, fue un chiste, chicos. ¿no? Porque capaz que dicen, eh, no, pero nosotros te invitamos 800 veces y lo sé. Me invitaron de todos los clanes del mundo y lo tengo clarísimo. Y... Pero no, no. No entro por una cuestión mía personal. Que ya muchos lo saben. Eh, Desafío de juego. Este es el primer desafío que se hace con respecto a eh, ganar estas tres medallas en combate. Bien, se va a hacer básicamente, yo les hago un resumen, eh, tenés que ir sumando diferentes puntos, como si fuera un torneo de fútbol, digamos el de tu liga de fútbol que ves en televisión. Eh, bueno, eh, vas sumando de a tres puntos, de a dos puntos o de a un punto. Si sacás, haz de batalla, sumás tres. Si sumás... Eh, si sacas Gran Calibre, sumas 2, Si sacas Confederado, sumas un punto. Y al final del de torneo, o sea, el 30 de noviembre inclusive, y esto comienza el 4, es decir, ayer comenzó. Eh, el 30 de noviembre inclusive eh, vas a poder ganar uno de estos premios. Bien, el primer lugar se va a llevar la querida pala, el M48 Round Panzer. RPZ eh, Va a haber un solo ganador que es este Del segundo al quinto lugar Va a haber 7 días de cuenta premium de Watt Más un espacio en el garaje Abro un paréntesis No me parece bien Lo digo de mi posición y perspectiva personal Es subjetivo lo que digo Y digo, no me parece bien que tengamos que pagar por los espacios de garaje Bien, eh, yo creo que eso es algo que Wargaming debería de corregir porque sacar un tanque es beneficio para el juego, es jugar más. Y tener que comprar un espacio de garaje es pedirte permiso, por favor, para jugar. Con lo cual, eh, no. No me parece que sea lo mejor. No me parece una decisión inteligente. Pero, bueno, es la que hay por el momento. Hay que comprar espacio de garaje. Yo sé que la mayoría tiene lugar en el garaje, pero los que no... Y me ha pasado de no tener en su momento... Eh, estás medio complicado. Entonces tenés que vender un tanque. ¿Y por qué tengo que vender un tanque si quiero tenerlo? O sea, es más para, o sea, es, es más para el WOT, es más para el juego, es más para Wargaming al fin y al cabo. O sea... No, no me parece bien. Pero bueno, cierro paréntesis. Tres días de, del sexto al décimo lugar, tres días de cuenta premium de WOT más un espacio de garaje. Y del 11 al 20 potenciadores de créditos, o sea, reservas personales por, eh, por créditos. ¿Cómo participás? Sencillo, cliqueas acá en Participa. Vamos a hacerlo juntos. Eh, para que vea si se ve bien. Para que me achico un poquito. Así pueden ver bien. O me paso de aquel lado. Para, dame un segundo que me, me paso ahí acá. Total así no, no molesto. Bueno, acá. Listo. Pasado estoy. Buenas. Este mes no habrá... Esto lo puso el señor Felipe 6666. Original. Es el administrador y el coordinador de World of Tanks en Latinoamérica, y él puso eh, en el día de ayer. Este mes no habrá concurso de la comunidad por las razones expuestas aquí, pero daremos inicio a un nuevo tipo de concurso mensual. Veremos cómo resulta, que involucra a grandes rasgos jugar. Para quienes son activos en el servidor de Discord, les resultará familiar, pero con algunas ligeras modificaciones, así que sin más preámbulos, sean ustedes bienvenidos al primer desafío de juego. Objetivo, consigue la mayor cantidad de puntos durante el mes ganado. Cualquiera de las siguientes medallas, a de batalla, gran calibre o confederado, como les dije, valen 3, 2 y 1 punto respectivamente. Restricciones. Solo cuentan las batallas jugadas desde el 4 de noviembre hasta el 30, como ya dijimos. Solo vehículos regulares. Bien, esto es muy importante. De nivel 6 a nivel 10. Pero los vehículos premium, los vehículos de recompensa y los especiales quedan excluidos, ¿ok? Solo vehículos de rama, porque van a meterle eh, caña, van a darle bomba, bomba y bomba con el Scorpion G y no va a servir. Le van a dar bomba con el Progetto o con el Lowe o con cualquier tanque premium y no va. Solamente tanques de nivel 6 a 10 de rama, se los resumo así. Eh, solamente batallas estándar, eh, asalto, encuentro y grandes batallas. Para quien no sepa, son las batallas de 30 contra 30, las grandes batallas. Eh, ¿Cómo haces para...? Esto no va. ¿Cómo haces para... Mmm, participar? Debes comentar en el hilo. Y al menos 20 puntos para obtener algún premio. No me parece mal. La verdad que está está bastante bien sacar un tipo de de evento así, así que directamente vayan aquí abajo de todo comentan ahí, ponen algo y directamente ya están participando quiere decir que soy una persona ganará el tanque, así es, quien sea que haga más puntos de todos los participantes ganará el tanque, así que bueno amigos eso por un lado quería decirles y después por otro lado también tenía que comentarles el tema de esperen que me paso aquí de vuelta abajo, ahí va el tema de que estoy muy muy contento muy emocionado y estoy muy ansioso tengo mucha ansiedad porque porque va a pasar algo muy grosso en el canal van a pasar cosas muy grosas en el canal que ustedes eh, lo van a apreciar mucho la verdad yo estoy seguro estoy laburando estoy trabajando a no a dos manos estoy laburando con la mano con las manos y con los pies y con las uñas hasta con los dedos de los pies también para que el canal crezca y lo estamos haciendo este mes se suscribieron entre perdón mes y medio, casi dos meses, suscribieron 300 personas, estábamos en 3.500, estamos en 3.770, o sea que vamos ya para los 3.800 y vamos a empezar a poner en los directos el contador para llegar a los 3.800 y para llegar a los 4.000, que eso es un objetivo que estaría muy muy bueno cumplir, eh, entre otros. Y el tema es que una de las cositas que voy a adelantar que tengo dos cositas, pero no, no quiero decir nada porque no puedo decir nada, porque está todo cocinándose, digamos, o sea, estoy recién prendiendo la hornalla, eh, poniendo ahí eh, cebollita con aceite para cocinar un buen guisito, pero <risa> el tema es que quiero que venga alguien muy importante del mundo de World of Tanks, eh, es alguien que sube videos de World of Tanks y es grosso por lo menos para mí, yo lo, lo aprecio mucho eh, cuando cuando yo no era cuando yo no era CC y ni siquiera empezaba a subir videos de WOT ya lo veía él subiendo sus videos de WOT es, es un viejo es un veterano de Watt eh, no quiero decir más nada pero espero que a ustedes les guste y yo sé que lo van a apreciar y que lo conocen seguro me la juego, pongo las manos en el fuego que lo conocen y después, eh, otra cosa que estamos también cocinando es el tema de hacer un evento a nivel grosso, a nivel monstruoso, podríamos decirlo. Eh, pero bueno, todo eso recién, esa, esa parte del, del evento monstruoso, estamos empezando a cocinarlo, eh, pero bueno, tranquilos. Yo sé que se van a venir tiempos muy grosos, estamos en noviembre y yo quiero que sea antes de diciembre todo esto. Porque nada, el canal está creciendo, ustedes lo están haciendo crecer y la verdad que estoy muy muy emocionado por eso. Otra de las cuestiones también eh, que quiero dejar en claro es muchas gracias eh, al señor Eizal, hace al, al señor Emanuel González. ¿Por qué? Porque. por la donación de ayer. La verdad que es un grosso. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento. Y cuando. No solamente es por el dinero. Eh, sino por, por las palabras también de, de apoyo y de agradecimiento para conmigo y que yo muchas veces la siento porque el otro día estuve charlando con él así como trato de charlar con todos, a veces me da el tiempo, a veces no eh, pero, pero trato de hacer lo más que puedo repartirme, lo más que puedo en 10.000 pedacitos para hablar con cada uno pero bueno, a veces ya les digo, se puede, a veces no igualmente ya les digo, muchas gracias a todos a todos los que aportan desde su lugar eh, a veces no tenés un sope No hay ningún problema Vos sabés que están andando acá todos los días Subiendo video o haciendo eh, directo Que usamos la cuenta del Sheriff eh, A desgano, a mansalva Para que todos ustedes puedan obtener oro eh, Siempre obviamente Con el tema de las reglas Que nos impone Wargaming Porque es así Lo que dice Wargaming es ley Y se tiene que cumplir No tengo alternativa eh, Entonces bueno Siempre trato de, de priorizar eso pero bueno, quiero que sepa que, que ustedes por lo menos son parte enorme de este canal y que la verdad está creciendo gracias a cada uno. Así que, nada chicos, como les decía, a veces tal vez no tenés un sope, ¿sabes que estoy acá? O me podés dar eh, los loots, donan, los chicos donan loot, que son, eh, ¿cómo se dice? Son como pequeños mensajitos que me aparecen en directo y que eso va sumando de a centavo de dólar, centavo, centavo, centavo, centavo, centavo. centavo eh, y a fin de, de cuentas capaz que dentro de un tiempo largo pero bueno, no importa, lo que importa es la actitud y es una forma también de no dejar afuera a los que no tienen eh, algún no sé, dinero o lo que fuera, ¿entendés? y muchas veces no importa tanto el dinero como les dije recién tal vez a veces palabras de aliento de chenando, dale, buenísimo, estás bueno lo que haces está muy bueno lo, lo que, el video que subiste, me encanta, me gusta y a veces también el hecho de Justamente lo contrario, no tirar mala onda eh, al pedo, porque todo lo que hago, lo hago de, de corazón para que cada uno pueda tener, el, yo qué sé, algo más, aunque sea de, de este mundillo de Watt. Pero bueno amigos, muchas gracias, no le quiero robar más tiempo a ustedes y nos vemos en la próxima. Ah, a ver, quiero una cosa más, a ver si adivinen en los comentarios, yo no voy a responder, no, no, no, no me obliguen a responder, pero quiero ver si alguno adivina por casualidad quién es la persona que está... Eh, por venir al canal. Pero bueno, nada, no, no voy a adelantar más nada porque ya dije bastante. Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Chau chau.